Hola, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver, vamos a empezar a ver todo lo relacionado con el álgebra de Boole. En los vídeos anteriores ya habíamos llegado a un punto en el que ya éramos capaces de, a partir de una tabla de verdad, obtener su expresión algebraica en forma canónica y ahora lo que nos gustaría es poder manipular esta, esta expresión, esta función algebraica, para poder llegar a obtener su función mínima, ¿vale? Entonces, esto va a ser lo que nos lo va a permitir el álgebra de Boole. El álgebra de Boole nos va a proporcionar una serie de axiomas, una serie de teoremas que nos van a poder eh, facilitar, que nos van a ayudar a transformar, a hacer transformaciones algebraicas de cualquier expresión, de cualquier función. Entonces, en particular, si partimos desde la forma canónica, Podremos llegar, por ejemplo, a la función mínima, pero no solo desde la forma ja canónica. Seremos capaces de manipular, utilizando estos axiomas y estos teoremas, cualquier expresión algebraica para poder llegar a su función mínima y, por qué no, también nos servirán para... Seguir otros caminos, por ejemplo, desde la función mínima llega a la forma canónica, desde una expresión algebraica cualquiera llega a la forma canónica o cualquier otra necesidad de transformación algebraica que tengamos con las, con las funciones. ¿vale? Entonces, eh, como ya habíamos dicho, la importancia de la función mínima en los circuitos combinacionales, viene dada por la necesidad de reducir hardware, la necesidad de reducir el número de puertas, el número de variables, el número de entradas de las puertas que tienen los distintos circuitos. Porque cuanto más pequeños sean, cuanto menor cantidad de elementos consuman, eh, menos hardware, al fin y al cabo, menor número de transistores, vamos a necesitar para implementar dichos circuitos. El álgebra de Boole va a ser una de las formas que nos va a posibilitar obtener esta, eh, esta función mínima que necesitamos cuando queramos implementar un circuito. Vamos a ver otras formas, por ejemplo, los mapas de Carnot también nos van a ayudar a transformar, a obtener esta función mínima. Pero los mapas de Carnot ya veremos que vienen limitados por el número de variables que tengan una función, sin embargo, mediante el álgebra de Boole, mediante transformaciones o simplificación algebraica, vamos a poder tratar cualquier tipo de expresión por gran número de variables que tengan. Es importante decir que todos estos axiomas y teoremas relacionados con el álgebra de Boole son o cumplen el principio de dualidad, Dicho de otra forma, vamos a tener siempre dos versiones de cada uno de estos teoremas, de cada uno de estos axiomas. Uno de ellos lo podremos transformar en el otro mediante el intercambio de todas las operaciones que aparecen en ellos cambiando todo lo que sean operaciones AND por operaciones ORS y todo lo que sean operaciones ORS por operaciones AND. ¿Vale? Igual cuando oh, tengamos eh, constantes, cuando tengamos el valor 1 o el valor 0 en esta expresión. Si cambiamos los ceros por unos y los unos por ceros, y juntamos estas dos operaciones, nos encontraremos que somos capaces de tener un teorema y su dual. ¿vale? Ya lo iremos viendo eh, más con alguno de los ejemplos. También es importante decir que en los teoremas y axiomas que vamos a, decir, que vamos a ir viendo a continuación aparecerán lo, lo que llamaremos habitualmente variables que hemos eh, etiquetado como A, B y C, pero estas variables no tienen por qué ser variables. Pueden ser una variable, pueden ser un literal, es decir, la variable negada, pero es que también puede ser un conjunto de, de, de variables operadas por cualquier tipo de operación particular pueden ser términos producto, términos suma, lo que queramos, ¿vale? Así que aunque los eh, teoremas vienen enumerados como utilizando lo que diríamos variables, eso corresponde a cualquier conjunto de variables, puede ser una función, puede ser lo que queramos, ¿vale? También lo veremos a través de los, de los distintos ejemplos, ¿okay? En este primer vídeo vamos a ver un subconjunto de teoremas y luego en un segundo vídeo Acabaremos de ver todos estos, todos estos teoremas que nos proporciona el álgebra de Boole y, y el, álgebra de, el álgebra de Boole. ¿vale? Entonces, ahora empezamos. Vamos a ir viendo los distintos axiomas y teoremas y viendo un pequeño ejemplo en, los, en aquellos casos que sea interesante. En estos primeros axiomas quizás no es, son bastante sencillos, no, no tiene... No, no parece que haya motivo para, para hacer ningún ejemplo, básicamente en este primer axioma lo que nos dice es que el complemento de 0 o 0 negado, es un 1. ¿Vale? Recordar que para eh, negar un elemento, negar eh, una variable, un valor, lo que sea, no solo lo vamos a poder hacer con el símbolo apóstrofe, sino que también nos podemos encontrar con la barra superior. Entonces, 0 negado podemos decir que es i, igual a 1. Y... Su negado, su, eh, su elemento dual, como decíamos antes. Cambiamos los ceros por unos y los unos por ceros y tenemos la versión dual de este axioma. Entonces, uno negado es igual a, a cero. Bastante sencillo, ¿no? Segundo axioma nos dice que cero and cero es igual a 0 y nos dicen que 1 o 1 uno es igual a 1. ¿vale? También es muy sencillo. Para quien no esté tan acostumbrado a estos teoremas, pero que a lo mejor sí que haya hecho temas de, de lógica, eh, hay una similitud o hay una analogía eh, idéntica. ¿vale? Eh, el 0 vendría a ser el falso, el 1 el verdadero. La operación A es el i lógico y la operación OR es el o lógico. Falso y falso, o el falso y falso es igual a falso y que verdadero o verdadero es igual a verdadero. ¿vale? Siguiente axioma, muy similar al anterior. ¿vale? Nos dice que 1 por 1 es igual a 1 y que 0 más 0 es igual a 0. O lo, si hacemos la analogía con la lógica, pues verdadero y verdadero es igual a verdadero y que falso o falso es igual a falso, ¿vale? Siguiente axioma, 1 por 0 o lo que es lo mismo 0 por 1 va a ser siempre 0, es decir, si una de las condiciones es 0, si una de las condiciones es falsa, el resultado de la operación AND ya podemos decir que es eh, falso, que es 0, y si tenemos un conjunto de elementos operados con la operación OR con que uno de ellos sea 1, sea verdadero, ya nos basta para decir que el resultado es verdadero, ¿vale? El teorema, el teorema de la identidad, lo que ya hemos dejado atrás los axiomas, pasamos a ver alguno de los teoremas, ¿vale? El teorema de la identidad nos indica que una variable por 1 es igual a esa variable y una variable o 0 también es igual a esa variable. Fijaros aquí que ya estamos... Eh, si estamos reduciendo ya la complejidad de las operaciones. Si por ejemplo tuviésemos una operación, eh, tuviésemos una operación, una puerta, tuviéramos una puerta AN en la que la entrada es la A y un 1, esta, opera, esta puerta la podríamos simplificar con únicamente la variable a, nos estaríamos ahorrando esa puerta lógica. De ahí la importancia de utilizar todos estos teoremas para minimizar funciones, para obtener la expresión mínima de una función. Lo mismo con una puerta or, si nos encontramos con una puerta or, en la que tenemos que como entradas tiene una a y un 0, esto lo podríamos simplificar también como la a como únicamente la variable a de antes, ¿vale? Como veis, todas las, eh, todos los teoremas que vamos a ir viendo están encaminados a eh, ir reduciendo estas expresiones. Este sería el primero de los teoremas que, que vamos a ver. Es muy sencillo. Un pequeño ejemplo de cómo aplicar este teorema, ¿vale? Tenemos aquí tres funciones, tres expresiones algebraicas, ¿Cómo, lo podemos, ¿Cómo podemos aplicarlo para irla simplificando? Pues recordar lo que decíamos antes, aunque en las funciones estamos utilizando todo el rato a, b y c, esto no tiene por qué ser una variable, puede ser un término producto, un término suma, etc. Fijaros que en este primer ejemplo, en esta primera función de aquí, lo que tenemos es que esto... Este conjunto, esta, esta, este término producto, esta operación producto entre la A negada y la C, va a ser lo que venía siendo la A de nuestro teorema. Entonces esto lo que nos dice es que esta parte, esta parte multiplicado por 1, es igual a esta parte, es igual a A negado por C. ¿Okay? Lo mismo aquí, aquí de nuevo, esta es la parte que nosotros vamos a considerar que es la a del teorema que está sumado con cero, entonces aplicando este, esta parte de esta versión del teorema nos quedará que el cero se nos va y nos queda a negado. Por último, aquí tenemos que algo en este caso es un término suma, sumado con 0 es igual a ese algo. Entonces tenemos que esto es igual a B más C negativo. ¿Okay? Siguiente teorema, teorema del elemento nulo. Es el mismo que antes, pero cambiando los valores. Ahora no tenemos A por 1 y A más 0, sino que tenemos A por cero, perdón, A por cero, que en este caso es que es igual a cero, lo hemos comentado un poco anteriormente, en el momento que en una sucesión de operaciones AND uno de los términos es un cero, es falso, la evaluación de todas esas operaciones AND es falsa. Y lo mismo con el caso del OR, en el momento que uno de los términos es verdadero, es 1, eh, la suma de todos esos elementos, la operación OR de todos esos elementos es igual a 1. ¿vale? Ejemplos de ellos, pues, aquí tenemos que esta parte sería la que nos indica o la que viene representada como un elemento en el, en, en el teorema. Entonces, cualquier cosa multiplicada por 0 es igual a cero. En este utilizaremos esta versión del teorema, por tanto, b negado más 1 o cualquier cosa más 1 es igual a a 1 y aquí nos volvemos a encontrar que tenemos un conjunto de operaciones que todas ellas, todo esto junto, viene operado con la operación OR con un 1 y por tanto, aplicando de nuevo este teorema de aquí, tenemos que esto también es igual a 1. Teorema de la idempotencia. Este es lo que nos dice es que una variable operada consigo misma mediante la operación AND o la operación OR es directamente esa variable. Si buscamos, por ejemplo, lo que comentábamos antes de hacer una analogía con las puertas lógicas, pues si nos encontramos que tenemos una puerta AND o una puerta OR, en la que las dos entradas o todas las entradas en la misma variable o la misma expresión, la misma función o el mismo conjunto de puertas, todo esto se puede simplificar a tener únicamente esa variable. ¿Ok? Entonces este teorema es lo que nos está indicando. ¿Ejemplos de esto? Pues, por ejemplo, en esta primera expresión, vemos que tenemos dos veces negado operado a través de una operación OR. Esta parte de aquí, de la función, podemos aplicar este teorema de aquí ¿eh? y entonces se nos queda en un único término que corresponde a anegado. ¿Vale? Tenemos eh, el mismo elemento, negado, operado dos veces con la operación OR, por tanto, toda esta parte se nos simplifica en anegado. Así que nos quedaría la expresión como A negado más B más C negado. En este de abajo nos encontramos que tenemos uh, este término y este término, estos dos elementos, operados entre sí por operaciones and. aunque esto también esté aquí en medio, nosotros podemos cambiar el orden, podemos cambiar el orden de los términos y entonces esto con esto aplicando esta versión del teorema, nos quedaría que es A negado más B negado, ¿ok? Por tanto, la función lógica nos quedaría como A negado más B negado por A más T. Lo pongo a este lado para que lo podáis ver, entonces nos quedaría como a negado más B negado por A más C, como se estaba diciendo. ¿OK? Teorema de la involución. El teorema de la involución nos dice que dos negaciones o un elemento negado dos veces es como tener ese elemento sin negar. Si hacemos la analogía con circuitos nos encontraríamos que estamos en algo tal que así, que... Una variable dos veces negada, esto podría ser una variable, la salida de otra función, de un módulo, etcétera, etcétera, lo que quisiéramos, ¿vale? Pues esa variable dos veces negada es equivalente a tener únicamente la variable, ¿vale? Así que dos negaciones se contrarrestan una con la otra, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos una serie de ejemplos donde podríamos aplicar estos, fijaros que aquí tenemos un término, que es este de aquí, que está negado y vuelve a estar negado, otra vez. Así que esto directamente nos quedaría como A más C. Aquí volvemos a tener lo mismo, lo que únicamente el término que está, ne eh... el término que está negado es únicamente la B. Ojo, no os equivoquéis, aquí yo no estoy diciendo no estoy diciendo que esto sea igual a A todo, y B, todo ello multiplicado, negado. No. Esto lo que está indicando es que tenemos A por B negado, únicamente la B. ¿Vale? Y todo esto, a su vez, está negado. ¿vale? Así que aquí, en este ejemplo, no podemos aplicar este teorema porque esta, no tenemos dos negaciones, no tenemos lo que vendría a ser, propongo aquí, A por B negado dos veces negados, que esto sí que sería igual a A por B, ¿vale? Ir con ojo porque este apóstrofe únicamente está negando la B, si no necesitaríamos aquí un paréntesis, ¿vale? Así que cuidado en casos como este. Así que aquí no podríamos... esto no se podría simplificar, quedaría exactamente como, como tenemos aquí, ¿vale? No tendría simplificación posible. Y ahora, en el último ejemplo que, que mostramos, tenemos una variable que está tres veces negada. Vale, no son dos veces lo que decíamos antes, pero sí que podríamos coger dos de las negaciones y estas dos negaciones desaparecerían, las podríamos simplificar, y nos quedaríamos que todo esto es igual a negado, a prima, ¿vale? Recordad que lo podemos representar de, de ambas formas. Si esta, nega, esta A hubiese estado negada cuatro veces, pues sí, dos, se hubiesen simplificado, dos negaciones se hubiesen simplificado entre ellas dos, y las otras dos con las otras dos, y nos hubiese quedado A, ¿vale? Por tanto, de forma eh, general, podríamos decir que si tenemos un número par de negaciones, eh, todas ellas se simplifican, y si tenemos un número impar de negaciones, nos va a quedar una única negación. ¿Vale? Podríamos extender este teorema a un enunciado similar a lo que acabo de, de indicar. Y ahora... Algo muy importante, ¿vale? Algo que eh, normalmente la gente se equivoca mucho, el teorema de De Morgan. Si nosotros tenemos un término producto que todo él está negado, ¿eh? esto aquí lo que tengo es A, B, todo ello negado, y aquí lo que tengo es A más B, todo ello negado, es decir, tengo todo el término negado, esto es equivalente a Negar las variables, negar la A y negar la B, pero también cambia la operación mediante las que están relacionadas. Fijaros que esto es igual a A negado más B negado, es decir, niego la A, niego la B, pero también cambio la operación, también cambio la operación que se está realizando. Y aquí lo mismo, tengo todo esto negado, por tanto, niego la A, Niego la B y niego también la operación que las está relacionando. ¿OK? Esto es muy importante porque hay muchas veces que se nos olvida aplicar ese cambio en, en la operación. Esto lo podemos generalizar a tantas variables como queramos. Pueden ser dos, como este, estos ejemplos de aquí, pero también con tres, cuatro, cinco, seis. Si tenemos seis variables con todas ellas negadas a través de la operación AND, pues tendremos las seis variables negadas, que eso es igual a las seis variables negadas, y la operación AND sustituida por la operación OR. Lo mismo en, el, en, el, en su teorema dual, en el que podemos tener n variables operadas con la operación OR, todo ello negado, por tanto, negamos todas las variables, A negada, B negado, C negado, y cambiamos todas las operaciones. Las operaciones OR cambian por las operaciones AN. ¿Vale? Podríamos tener términos productos o términos sumas aquí, tan grandes como, como quisiéramos, que el teorema de de Morgan sería siendo aplicable. Aquí tenemos distintos ejemplos a considerar. Entonces, Fijaros, tenemos que negar siempre las variables y las operaciones, importante, ¿vale? Aquí fijaros, tenemos todo esto negado, así que tendremos que negar la A, cambiar la operación y negar la B. Por tanto, esto nos quedará que es igual a A, que ya estaba negado, negado, cambiamos la operación suma, pasa a ser una operación OR y nos queda B negado. Con el teorema anterior podremos simplificar también estas dos negaciones y por tanto esto nos quedará A por B negado. ¿OK? Vamos al último caso, que es muy similar a este. En este caso tenemos un término multiplicado por otro término y todo ello negado. Así que aquí lo que tenemos que hacer es aplicar primero la negación a la B, a este término y a la operación, y luego en un segundo paso meter esta negación dentro de la otra operación, de la operación OR en este caso. Vamos a hacerlo. Negamos todo esto, es decir, nos quedaría A más C todo ello negado. La operación AND se nos cambia por una operación OR y la B nos aparece negada. Ahora en un segundo paso deberíamos aplicar de Morgan a esta parte de la función por tanto, ahí nos quedaría que negamos A, cambiamos la operación y negamos C. A negado por C, eh, por C perdón, esto, esto es C, vale, perdonad que lo borre, bueno, lo, lo cambio A negado por C negado, ¿Mm? todo ello, esta parte quedaría idéntica, sumado, Operación OR con convenegado. Y aquí sí que tendríamos el resultado final de, de aplicar de Morgan dos veces en esta operación. Fijaros, aquí no parece que podamos aplicar de Morgan en este sentido. Pero podría ser que por algo nos, interase, nos interesase aplicarlo en este otro sentido. ¿Vale? También es, es posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que antes, vamos negando todas las variables cambiando las operaciones. Dicho de otra forma, esta X que estaba negada me quedará dos veces negada, esta operación AN la transformo en una operación OR y la Y, que la tenía sin negar, ahora me aparece negada. Pues ahora todo esto ya lo podría negar. Fijaros que he aplicado... La operación, al contrario, el querido, lo que buscaba o lo que intentaba buscar era negar todo el término de o todas las variables que tenía operadas entre ellas. Me quedaría un pequeño paso que es eh, quitar esta doble negación. Entonces me quedaría X más Y negado, todo ello negado. Y bueno, para acabar con este primer vídeo dedicado al álgebra de Boole, Quiero eh, insistir en el, la ley de, de Morgan en el hecho de que no solo hay que negar las variables, sino también hay que cambiar la operación. Esto aquí nos conlleva, esto nos conlleva a que lo que veis aquí, esta igualdad es totalmente falsa. Vale, recordar que la ley de, de Morgan nos dice que A por B todo yo negado es igual a A negada, cambio la operación, más B negado. En ningún caso es igual a esto de aquí. Lo remarco porque es un fallo que me encuentro habitualmente. ¿vale? Y lo mismo para el caso contrario. Si lo que tenemos negado es toda una operación suma, una operación OR, pues la ley de De Morgan nos dice que A más B, todo yo negado, es igual a A negado, cambio la operación, es decir, operación OR, eh, AN, perdón, B negado. En ningún caso, por tanto, esto es igual a esto que veis aquí. recordarlo ¿vale? recordarlo porque es un fallo que se comete muy habitualmente. Por eso quiero insistir. ¿okay? Y bueno, ya con esto dejamos aquí esta, este primer vídeo sobre álgebra de Boole, en el siguiente vídeo seguiremos viendo algunos teoremas que nos van a ir ayudando a ir simplificando, a ir transformando algebraicamente las expresiones algebraicas, las funciones lógicas, para, entre otras cosas, por ejemplo, obtener la función mínima. Así que, gracias y hasta el próximo vídeo.